COVID-19. Preguntas y respuestas con profesionales y estudiantes gitanos y gitanas del ámbito de la salud, siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. ¿Qué es un virus? ¿Qué hacen en nuestro cuerpo? Los seres vivos, como las plantas, los animales o los humanos, estamos formados por células, que son algo diminuto que, al unirse, forman nuestros tejidos y nuestros órganos, como la piel o el corazón. Si las células se dañan o mueren, nos puede provocar una enfermedad o una dolencia, como puede ser irritación de piel o incluso un infarto de corazón. Hay que tener en cuenta que las células tienen capacidad de reproducirse, es decir, a partir de una pueden salir muchas otras células iguales. Sin embargo, los virus, que son organismos mucho más sencillos, no tienen esta capacidad y lo que hacen es infectar nuestras células, es decir, introducirse dentro de ellas para poder reproducirse. Cuando esto sucede, las células dejan de hacer su trabajo para empezar a hacer muchas copias del virus y al final estas mueren y el virus se esparce de manera que se produce la infección y la enfermedad, que será diferente según las células a las que haya infectado. Hay que decir, que el virus no pretende provocarnos una enfermedad, sino simplemente reproducirse y como consecuencia de ello nos puede provocar una dolencia. ¿Qué es un coronavirus? ¿Qué es el COVID-19? En la naturaleza existen diferentes tipos de virus. Estos virus los podemos organizar en familias de virus. Cada familia de virus es capaz de infectar diferentes tipos de seres vivos, por ejemplo, hay familias de virus que infectan a las plantas, otros a los animales y otros a los seres vivos. A veces puede pasar de que una familia de virus no solo infecte a los animales, sino que también infecta a las personas. En estos casos hay que poner una especial de atención puesto que pueden generar problemas de salud pública como el que vivimos actualmente. La pandemia actual en concreto ha sido generada por culpa de un virus de la familia de los coronavirus que se detectó en diciembre de 2019 llamado SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2 es capaz de infectar las células humanas localizadas en el pulmón, lo que acaba generando una enfermedad llamada COVID-19, que está caracterizada principalmente por problemas respiratorios. ¿Quiénes se pueden contagiar del nuevo coronavirus? Todas las personas pueden contagiarse del nuevo coronavirus, independientemente de la edad. De hecho, se calcula que millones de personas en España están infectadas por coronavirus. Lo que sucede es que algunas personas son portadoras del virus, es decir, están infectadas pero no han desarrollado la enfermedad porque su sistema inmune, sus defensas, han actuado impidiendo que se produzcan los síntomas. A estas personas se les conoce como asintomáticos, son portadoras del virus pero no tienen síntomas. Esto sucede con el resto de los virus, como por ejemplo la gripe común de cada año. La mayoría de nosotros nos infectamos pero no desarrollamos los síntomas. ¿Cómo se contagia este nuevo coronavirus? Existen varias formas en que este virus puede contagiarnos. La primera es estando en contacto directo con personas infectadas por el virus. La segunda es que una persona infectada por este virus tosa o estornude cerca de nosotros. Y la tercera es tocar una superficie con nuestras manos la cual una persona infectada haya tosido o estornudado previamente y después de nosotros tocarla con las manos, tocarnos ojos, nariz o boca, que son las partes principales por donde puede entrar el virus a nuestro organismo. ¿Qué personas tienen más riesgo de enfermar de manera grave? Las personas mayores de 60 años o las personas que padecen de enfermedades pulmonares, cardiovasculares de corazón, renales del riñón, hepáticas del hígado, metabólicas como la diabetes, hipertensión, colesterol o personas que estén inmunosuprimidas, es decir, con un sistema inmune débil. Son más vulnerables y tienen mayor probabilidad de enfermarse gravemente cuando adquieren esta infección. Sin embargo, aunque no pertenezcas a este grupo de personas de riesgo, también podemos enfermar gravemente, ya que esto depende de otros muchos factores. Por tanto, debes protegerte igual, por ti y por los demás. ¿Cuáles son los síntomas de la nueva enfermedad COVID-19? La mayoría de gente que presenta esta enfermedad presenta síntomas leves, como son cansancio, tos seca o fiebre. Pero hay personas que padecen síntomas más graves, como son las fiebres más altas, en dificultad para respirar o neumonía, la cual es una infección de los pulmones, lo cual hace que estos no funcionen bien. Tampoco debemos confundir los síntomas del COVID-19 con los de una gripe o un resfriado común. Tanto el resfriado común como la gripe eh, producen mucosidad, congestión nasal y estornudos, mientras que el COVID-19 no. El COVID-19 su principal síntoma es la dificultad para respirar. ¿Por qué hay tantas personas graves o críticas por COVID-19? El coronavirus es un virus nuevo. Nunca antes nuestro cuerpo había estado en contacto con este virus. Por lo tanto, nuestro organismo no produce defensas específicas para defenderse ante esta infección. Por el momento, no hay vacunas, ni tratamiento para curar la enfermedad, solo tratamiento para los síntomas. Todos estos elementos, más la facilidad con la que se contagia el virus, hacen más peligrosa la enfermedad y es lo que explica que haya tantos enfermos en estado grave y crítico. Por eso son tan importantes las medidas de confinamiento para evitar que muchas personas se infecten de golpe y colapsen el sistema sanitario. ¿Cómo me puedo proteger a mí y a los demás? Hay cuatro consejos básicos para protegerlos y proteger a los demás, sobre todo a nuestros mayores. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 30 segundos o con un gel desinfectante a base de alcohol. Cada vez que tosa o estornude, cubrirse la boca con el antebrazo o con un pañuelo que sea desechable y luego tirarlo y lavarse las manos. Reducir al máximo el contacto con otras personas que no estén en casa con nosotros, en confinamiento, salir de casa lo menos posible. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Si tiene que salir de casa a comprar o a tirar la basura, se recomienda que se usen mascarillas y guantes y evites el contacto con otras personas a menos de un metro y medio si no puedes o no tienes mascarilla o guantes cubrirse la boca y la nariz con una prenda de ropa y llevar siempre las manos en los bolsillos sobre todo no toques la cara con las manos sin lavar y cuando llegues a casa recuerda lo primero es lavarse las manos durante a menos 30 segundos o con un gel desinfectante tengo síntomas ¿qué debo hacer? si presentas fiebre, tos seca o dolor de garganta, quédate en tu casa. No vayas al hospital. En todo caso, llama a un teléfono habilitado de tu comunidad autónoma. En el caso de Cataluña, llama al 061. Si crees tener estos síntomas leves y vives con tu familia, aíslate en una habitación para ti solo. Cierra bien la puerta, toma mucho líquido, ten un teléfono a mano. Descansa, pero en momentos también muévete por la habitación. Si tienes mocos, usa un papel de un solo uso y tíralo a la papelera. Recomendable que sea con pedal para que no utilicen las manos. Si tienes fiebre, tómate paracetamol. Ponte paños de agua fría en la frente de las muñecas y bañate con agua templada. Utiliza un lavabo para ti solo. En el caso de que tenga de ser compartido, una vez lo utilices, lávalo bien y desinfectalo. Si vives solo, tampoco salgas de casa. Pide ayuda, que te traigan la comida y te traigan la medicación y lo dejen en la puerta sin que entren en casa. Se recomienda de que estés aislado en casa durante 14 días. Si empeoras estos síntomas y por lo que tienes dificultad respiratoria, llama al 112. COVID-19 en casa. ¿Qué debo hacer? Ocho recomendaciones fundamentales si convives o cuidas a una persona con síntomas o COVID-19. Primero, cuando le cuides, hazlo con mascarilla y guantes. Después de atenderlo, lávate las manos con agua y jabón y con gel con alcohol, aunque hayas usado guantes. Segundo, no compartas utensilios personales, ni toallas, vasos, platos, cubiertos, etc. Tres, Usa el teléfono si es posible para estar en contacto con la persona afectada y así evitar el contacto directo. 4. Usa el lavavajillas o friega los platos con agua bien caliente y lejía. 5. No sacudar la ropa. Enróllala con cuidado y métela en una bolsa hermética. Lavarse las manos siempre bien después de tocar la ropa. 6. Lava la ropa, sábanas, etc. entre 60 y 90 grados de temperatura. Séptimo, desinfecte a diario y en varias ocasiones las superficies de contacto, como por ejemplo las manetas de las puertas, las puertas, etc. 8. recuerda que tú como cuidador estás en contacto con una persona con síntomas. Por tanto, cuando salgas a la calle, extrema toda precaución y medidas de protección. ¿Debo hacer algo más? No difundas información que no provenga de medios y fuentes oficiales. No contribuyas a la difusión de contenido no contrastado. No compartas mensajes que puedan generar alarma en la población. Y sobre todo, no olvides que la creación y difusión de noticias falsas puede tener consecuencias penales. Recordemos que la desinformación y los bulos pueden ser igual de peligrosos que el COVID-19. Protégete y protégenos a todos. No compartas, por favor, información no contrastada. Os recomendamos tres fuentes oficiales de información. El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España y la Organización Mundial de la Salud. Además, en la web del coronavirus del Departamento de Salud Podréis encontrar información actualizada y otro material de gran interés. Algunos teléfonos importantes. El 112 para emergencias, el 061 para cualquier consulta de salud, 016 si es un tema relacionado con violencia de género y para temas relacionados con el trabajo o la renta garantida puedes llamar al 900 800 046. Y recuerda, lo más importante, quédate en casa, sal solo para lo urgente y necesario. Cuida tu higiene, nos estarás cuidando a todos. No compartas información no contrastada. Y si tienes cualquier duda, llama a CatSalud Respond 061 o consulta la web del coronavirus del Departamento de Salud. COVID-19. Preguntas y respuestas con profesionales y estudiantes gitanos y gitanas del ámbito de la salud. Un vídeo elaborado por el Plan Integral del Pueblo Gitano.